Para crear un cliente, para crear un cliente nos dirigimos al módulo comercial ingresamos al módulo de clientes, creamos un nuevo cliente ingresamos el nombre de la empresa cliente en el RUC, la dirección estado activo y grabamos Si deseamos añadir un contacto de referencia, ingresamos los datos o si no simplemente salimos porque ya está grabado, vamos al panel principal. Listo, eso es todo.